Mr. Bunker presenta La Plaga del superpostureo. Instagram Edition Pero es que por ahí cada una que dices Dios mío de mil Pero ¿y esto? Si te haces una foto posando, ok Pero una cosa es eso Y otra es <ríe> Esto ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí ¿Si, si todavía no es hora de grabar? Oh, Dios! Estoy fuera de las redes una semana y me tenéis, vamos, acosadísimo. Bueno, dame un minuto. Voy a refrescarme un poquito. Y enseguida estoy con vosotros. ¿Cómo sigue gente? ¿How do you do? Yo soy Nisi, me quedé Mr. Bunker y hoy estamos en modo... Es que la verdad no sé muy bien en qué modo definir esto estaba haciendo ejercicio tranquilamente cuando me habéis interrumpido porque SOIS unos ANSIAS y ya de he dicho, bueno pues, ya que dentro de poco acaba el mes y tengo que renovar mi rutina de ejercicios, dije, bueno pues voy a buscar rutinas nuevas por Instagram, que últimamente estoy viendo que hay muchos usuarios que están subiendo tips, consejos y pasa que empiezas ahí y acabas viendo, pues puro posturo de la gente porque ya sabéis que hoy día tener una buena imagen en las redes sociales es fundamental y como hoy todos quieren mostrar lo sexys que son Era inevitable toparse con fotos de mujeres que, que, que, que tienen la alergia a la ropa Es como que Instagram y la ropa no, no acaban de encajar no Como el aceite y agua, no, no encajan Yo entiendo que siendo una piba y para que la gente te vea y más hoy día viendo tanto fapeador. En este canal el autor no se hace responsable si sus viewers superan el límite de fape establecidos por la organización mundial de su invención. El autor recomienda tomarlo todo con moderación. Es normal que aproveches eso a tu favor y así aumentes tu número de seguidores. Vale, pero hay formas no tan cantosas de, de dar a entender que, que quieres mostrar el, el cuerpo que tienes. Pero es que hay por ahí cada una que dices... Dios mío de mi vida, ¿pero y esto? O sea, si te haces una foto posando, ok, pero una cosa es eso... Y otra es... ¡Esto! Esta chica claramente... ¡Eh, eh, qué haces? ¿Qué pasa? ¿Me tengo que poner en plan atragador arriba en las manos o qué? Oye, sea, a partir de ahora todo el mundo en el vídeo con las manos en la cabeza, ¿eh? Que no quiero sorpresas. Y eso incluye a las lesbianas también. No, no os hagáis las tontas porque por, por vosotras también va. En fin, que esta chica se ve claramente que quiere que apreciemos su, su mirada, ¿no? Si no, no estaría mirando a cámara. Estaría... Eh, mirando pa' cuenca Anda que... A más de uno y una le gustaría ponerla mirando pa' cuenca Y es que... ¿Cómo están esas hormonas alborotadas? Que las dejáis sueltas y... Y pillan el primer avión a Ibiza para irse de... De Fiestuki? Madre mía, es que si... Si tratas de sacar un poco más te rompes la espalda, ¡por Dios! Es que ¿Quién postura así? O sea... Hasta ahora pensaba que había, pues, las típicas poses para una foto. Luego estaba el postureo, que es una versión, pues, un poco más exagerada de la... Deja de mirar tanto la fotisín que luego se te caen los ojisín. Organización mundial de mi invención. sé, pero es que ahora veo que... <risa> que es que hay un nivel superior, o sea, él el... Está el super postureo. Es que, vamos, se nota que es una postura 100% real, no fake. ¿En serio? ¿Os parece una pose natural para una foto? A ver, que tal vez la chica tiene problemas de espalda y estamos aquí burlándonos de ella. Pero es que se nota un huevo. <risa> Que se nota mucho que es una postura forzada, por favor Es que se curva un poco más esta chica Y la columna vertebral le suena Como cuando te comes unas patatas fritas Todo esto lo hace Solo para que te fijes en su culishing Y francamente, no sé hasta qué punto Compensa, te vas a quedar sin columna Por unos niches Que luego la ves en otras fotos Y dices, Oye, tu espalda está normal. Pero es que en esta foto me lo quieres vender como si fuera... ¡Descomunal! Si querías que pareciera que tienes más... Yo qué sé, te haces un plano desde abajo... Así... ¿Ves? Aquí parece que tengo mucho. Esto empieza como una crítica. Al final se está convirtiendo en un cómo mejorar tu postureo. Dios, ni comentar vídeos ella <risa> ya. O, por ejemplo, esta chica que para nada se nota que quiere que le miremos los pectorales. Es que no, no entiendo esta exageración a la hora de posar. O sea, ya veo que los tiene grandes y es que no te tienes que esforzar. Es que encima pone... <risa> pone las manos así, ¿sabes? En la cadera como... Que todo se puja hacia adelante. Oye... Quiero que la gente se fije en mis pechos, así que, disimuladamente, voy a empujar la espalda hacia adelante. Oye, chicas, si algún día ves este vídeo, como sigas así, tu espalda va a parecer un circuito de trial bike. Pero vamos, confirmadísimo. Luego están las típicas que van de rollo fitness y justifican sus fotos semidesnudas para que veas el cuerpazo que se han currado. Pero no lo muestran y ya hacen el super postureo. Para que os hagáis una idea, para mí, una foto de una deportista tiene que ir más o menos en esta línea. ¿Veis? Se, se ve su cuerpo trabajado, es que no tiene necesidad de hacer ningún tipo de postureo, es que sabe que tiene buen cuerpo Además, se refleja bien el trabajo que ha hecho para conseguirlo, entonces, es que joder, de eso, de eso, a esto Dios, a mí, a mí lo que me hace gracia es que algunas exageran, pero muchísimo las poses, o sea ya, ya, se ve que tienes un buen cuerpo y que es pura fibra, no, no, no tienes que exagerarlo, si es que, si es que ya lo estoy viendo Es que encima levanta los talones, ¿sabes? Como para sacar más todavía Pero a ver, que ya lo tienes grande, que no hace falta que lo saquen más Entiendo que la otra sí, pero, pero tampoco hay necesidad O estas dos deportistas Esta se nota que, bueno, estas dos se nota que son amigas Porque una compensa a la otra Una saca pecho, la otra, gritos. Otras dos que quieren hacer una montaña rusa con su columna vertebral por unos liques. Eso sí, el que sea masajista osteópata, pff, se va a hinchar a trabajar en esta etapa Instagramer. Porque va a tener mucho trabajo a la hora de tratar con fracturas. Eso, vamos, eso segurísimo. Hay una nueva tendencia. Bueno, um, a ver, yo no me había fijado antes, la verdad, entonces por eso lo llamo nueva. Pero es, yo muestro un lugar que es bonito. Pero, eh, eh, eh, eh, eh, eh. si están mirando otros sitios que no deberías, la culpa es tuya porque eres un cerdo y un salido. Yo quiero que veas el paisaje, pero claro, si tu mente está enferma y solo piensas en eso, pues, eh. Pero vamos a ver, criatura de Dios, ¿por qué ese afán de protagonismo? Que sí, que ya vemos que tienes unos glúteos trabajados de gimnasio, sí, salta la vista. Pero si muestras una foto del paisaje, pues, déjame ver el paisaje y quítate de en medio. Hay otras que... Hay otras que ya están en otro nivel Y son mujeres que están tapadas, pero, también Muestran cacho Y hablo de mujeres que son, musulmanas <ríe> Que con su burka hacen postureo No me creéis, ¿eh? No me creéis El que se está marcando un farol Bueno, pues, ahí va A ver, hay fotos más explícitas, pero es que... Pero bueno, ya sabéis que YouTube desde hace un tiempo pues, no he hecho una cana al aire, está un poco tenso y se ha vuelto un poquito mojigato. Aunque bueno, mojigato para lo que le conviene. Porque seguramente si subo estas fotos que comento, YouTube me da un strike que ni en los bolos... ¡Pen! Luego para videoclips de reggaetón, de trap... Tienen 80 tías dándose el lote, restregándose, en paños menores... Eso. eso es muy family friendly, ¿verdad YouTube? Eso, eso no te importa. No te molesta, no te incomoda. ¿Qué, qué dices? ¿Qué? ¿Qué esos? Que esos que esos, ah, esos vídeos generan muchas visitas y te dan mucha pasta. ¡Claro, YouTube! Si es que así, pues normal. Si es que ya lo sabíamos, cuando hay pasta de por medio.. Pues nada, YouTube. Si te va la pasta, Mr. Bunker te hace unos espaguetis de rechupete. ¡Ay, me cago en la puta! <risa> Pues nada, Youtube para lo poco y lo mal que pagas Te quedas sin espaguetis Vaya mierda de olla, colega ¿Para qué sirven los agarres esos negros Si luego te quemas al tocarlos? Esto es una maldita Plaga Esto sí es una plaga y no No lo que pasó en la Biblia, en, en Egipto Quiero lanzar un aviso a todas Las mujeres que estáis subiendo fotos Así ¿Sabéis lo que estáis consiguiendo? Bueno, aparte de calentar el personal, pero ¿sabéis lo que de verdad estáis consiguiendo? Despertar la cólera de Dios. Y es que ya lo dijo Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Él ya sabía que esto del superpostureo iba a ser una realidad. Y por eso ya avisaba diciendo, y cito literalmente, os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Hay muchas formas de envenenar y aquí se refiere claramente a envenenar la mente. Estas mujeres están envenenando nuestra mente con, con imágenes sucias. Aunque bueno, con pasarle un paño de microfibra esto se queda limpísimo. Pero bueno, yo he avisado ahí cada uno que haga lo que quiera. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Naturalmente estas chicas que se han hecho fotos están en su completo derecho de hacer lo que quieran. Al que no le guste tan sencillo como pasar de ellas, ya sabéis que la finalidad de este vídeo era que nos echáramos unas risas, que lo pasaréis bien que lo disfrutarais. Si queréis que comente más fotos de estas, pues nada, dad un buen like, que rompan ahí la pantalla, y poco más. Portaos bien, sed buenos, sed buenas. No fomentéis el hate, os lo pido, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mr. Bunker. Vamos a buscar fotitos de tías estas, que va entre un calentón, macho, de... ¿Pero qué hacéis aquí? Pero el vídeo no se había acabado ya. Eh, bueno, eh, lo de las fotos que acabo de decir es, es para un nuevo vídeo, ¿eh? No, os hay más pensados. Eh...